E No existe mejor manera de comenzar este año 2018 que con el programa Animatón, Animación, diseño y multimedia es lo que está usted viendo en este preciso momento. Un programa que se transmite desde las instalaciones de SAE Institute México, gracias al apoyo de Presumiendo México, Casa Productora y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal, parezco un vagabundo y este aquí es el Maestro Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Con muchas energías, con muchas ganas este año, ¿no? del frío, a pesar pero del frío. aquí estamos a primera hora del día. El frío estimula también, <risa> hace que uno la sangre palpitando. Sí, no hay mejor forma cuerpo. de arrancar el año que trabajando y empezando a compartir cosas que, que inspiren y que pongan a moverse a la ciudad. Claro que así, y ese comunidad. es uno de nuestros objetivos. El día de hoy vamos a estarles platicando un poquito. Sobre videomapping, vamos a hablar también sobre un festival de cine muy importante que ya viene Y tenemos una invitada Una invitada que nos acompaña de una empresa de diseño gráfico De las más importantes y más relevantes en la industria del diseño Muy seguramente la conocen, pero pronto se las vamos a presentar Y nos estará hablando de paqueterías, servicios, programas y cosas muy interesantes Entonces, sin más preámbulos <música> Con nuestra sección de noticias, lo que les compartimos hoy es acerca de un videomapping promocional que se realizó para la promoción de Bright, una producción de Netflix y una activación que tuvieron aquí en la Ciudad de México. Mais Visual, que es un grupo creativo, eh, realizaron en colaboración con Grupo Vallas. Una activación para Netflix México, activación multimedia, que se hizo en la Alameda Central de la Ciudad de México. Un fotoboot inspirado en la película Bright. Y lo que hicieron fue eh, hacer este fotoboot donde la gente podía acudir, tomarse fotografías, y los resultados eh, se procesaban y se proyectaban en la Torre En, en la, la Torre, torre Latina, Latino, ni más ni menos, ¿eh? cara gigantesca en el centro del país, en el centro de la ciudad, y no solamente tu cara, sino tu cara como pintada de azul. Sí, te como... Porque ver como a, un ogro... Orco. Alusivo a la producción, para que vayan a echarle ojo a una producción con Will Smith. Right. Una producción de fantasía que está promoviendo Netflix, contenido original de Netflix, que Netflix está comiendo ahorita, está cambiando uh, sí, totalmente. Sí, bueno, esa sí no es una noticia de último momento, ¿no? Netflix ha venido a, a revolucionar la manera en la que consumimos contenido audiovisual, está haciendo que el streaming... Aniquile la televisión. Siempre se dijo que la tele iba a matar al cine y ahora el streaming está matando a la tele. Si no tienes Netflix o tienes Amazon o tienes Hulu, te estás quedando completamente fuera de lo que viene. Netflix está produciendo muchísimo, muchísimo contenido ya desde hace varios años. Empezaron con House of Cards, me parece que fue sí. la primera serie. Y desde entonces ahora de ella? Oye, un largometraje con Will Smith ya es un asunto... Como sí fuerte montón. y aparte respondiendo a esto de que otras compañías también ya están planeando lanzar sus servicios como Disney que ya no tarda en sacar todos sus sí, contenidos y llevárselos me lo para eso compraron Fox no eso dicen están ya para en, quedarse en eso, con una en, enorme librería. En esa corporación este, maligna. ya maligna que, <risas> que está a punto de dominar comprando a billetazos este todo pero ellos este, están respondiendo muy bien, o sea, haciendo contenidos. Y pues lo padre es que acá en México, que, que estas eh, empresas eh, globales, por regiones, también atiendan eh, el mercado, que lo incentiven, que, que llaman gente. Y pues activa también industrias, como acá en México, la, la mercatecnia, la publicidad, que gente que hace arte visual... Pueda, pueda sumarse con propuestas este, innovadoras, claro. con cosas que sorprendan. En y este pues, caso específico, Maíz Visual es un estudio mexicano aquí uh -huh. de la ciudad que hacen sobre todo experiencias de videomapping arquitectónico sobre fachadas de iglesias, de edificios, sobre árboles hicieron unas cosas sí. con unos rostros que hablan. Maíz Visual pueden buscar su demo y parte de sus videos demostrativos en internet. Que le echen ojo, es maíz.mx y pues eso, justo... Más allá de la nota de que ah, hicieron esto para Netflix, recomendar el trabajo de, de esta empresa que están haciendo cosas innovadoras, cosas este, con 3D, con videomapping, con nuevos medios y que están llevando su arte a, a diferentes formatos, que eso, la animación puede llegar a, a todos lados, ¿no? sí. a la realidad virtual, a la realidad aumentada, esto de que te tomes ya una foto y que te hagan una postproducción ahí de volada, todas esas aplicaciones y tecnología. Pues ellos colaborando también con otras agencias y todo, aquí entran en juego muchos este, pues productores de, de contenido. Claro, y, y muchísimas y de las posibilidades profesionales y de mercado que tiene uno también como profesionista, cuando está uno estudiando animación, diseño, este tipo de cosas, a lo mejor no te imaginas, oye, voy a poner una productora que haga video mapping ¿sabes? Sí. O sea, se va uno como más a los lugares comunes de uh -huh. motion graphic enfocado a publicidad que se consuma de manera sí. tradicional, ¿no? Pero hay que pensar en la Hay que abrir el panorama. Como de la caja. Y que es una gran ventaja competitiva porque si tú eres pionero, empiezas a innovar, pues ya vas de ganas de que a lo mejor es de los pocos que están incursionando en esas áreas. Claro, el único que da la oferta para mucha demanda. Uh -huh. Entonces está bueno y aparte pues eres uno de que empieza a abrir justo esa, ese panorama, ¿no? Que la gente diga, ah, mira, también se puede hacer esto. Y que es bien divertido. ¿No? Sí, que tú ah, pones tus propias reglas, distintas. eso está padre, ¿no? En el, en el mapping, en los nuevos formatos, pues justo al ser cosas que no son exploradas, pues tú pones en cierta forma tus, tus hay, reglas. Hay muchísimo, ¿no? cada cosa que hace uno puede ser nueva, puede ser original, puede ser emocionante. Sí, Entonces, pues les compartiremos a, en, en full screen eh, un poquito del demo que ellos nos, nos hicieron llegar, les, hay que le echen ojo a lo que estuvieron haciendo y pues visiten sus redes, mais.mx, mais con doble z. Este, muy orgullosamente ahí mexicano su el nombre sí se nombre ver, yo no sé si pronunciando maíz o maíz maíz no está acentuado sabes. a mí esto de los acentos me pone un poco mais. nervioso pero pues yo creo que pues, con esta tendencia también como de servicios globales y eso omiten justo también estos caracteres especiales claro. y es este internacional mais. y pues ellos eventos proyectos visuales echen ojo ojos si les llama la atención si tienen por ahí su reel se los quieren hacer llegar contactarlos ver qué están haciendo la recomendación Maíz.mx. vale, bien, bien. pues entonces ahora les prometimos una invitada y les vamos a dar una invitada, que quédese con nosotros porque viene Mariana de Adobe, perfecto pues vamos a un corte y regresamos Pues estamos aquí con Mariana Cabral, que nos acompaña para compartirnos eh, sobre Adobe y sus novedades. ¿Y qué nos vas a mostrar hoy? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Primero, un gustazo. Muchísimas gracias por, por la invitación y pues abrir esta ventana para poder platicarles un poco sobre Creative Cloud, porque hoy, hoy me lo comentabas, ¿no? Como que después de... Ya prácticamente cinco años que cambiamos de modelo, la gente sigue teniendo preguntas, dudas de cómo funciona la idea de la nube, ¿no? O sea, uh -huh. siguen pensando así de, bueno, ¿qué onda? O sea, ahora Photoshop está arriba y tengo que trabajar con Photoshop conectado. Eh, la típica idea de, es que yo quiero mi caja, ya no tengo el software, ya no es mío, <risa> lo rento. Y es como, ah, sí, ¿no? O sea, hoy, de hecho, lo, hay, hay algo que me gusta utilizar de comparativo, ¿no? O sea, de repente es dar una charla y decirles, bueno, ¿quién de aquí tiene Netflix? Todo el mundo. Ok, ¿quién de ustedes tiene las películas o las series? Nadie, estás rentando bajo demanda, ¿no? Entonces, definitivamente ese modelo no es nuevo, no lo estamos innovando. De hecho, a mi gusto, nos tardamos un poquito en entrarle, pero bueno, nos dimos chance de ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué era lo que iba a venirse encima, así de que sí, que no, ¿no? Entonces, definitivamente es, es un modelo bastante, bastante cómodo y también a mi gusto, a mi juicio... Creo que a partir de este cambio sí podamos decir, hey, es asequible, sí, sí lo puedes sí, comprar, si sí. sí puedes tener la herramienta, ¿no? Seguro todavía hay gente que se queda por fuera del espectro, sí, mm -hmm. finalmente así es, y más para, para nuestra parte de países emergentes, ¿no? O sea, de repente, pues si nuestra economía no la podemos comprar con Estados Unidos, con Europa, con Asia, pero definitivamente el abanico de, de usuarios a los que podamos llegar de una manera cómoda es mucho más amplio. ¿No? Claro. Entonces, eh, bueno, estamos viendo aquí atrás de mí, la, así que lo que sería la portada de mi cuenta. ¿Qué es lo que necesitamos para tener acceso? El típico Adobe ID, ¿no? Que es de hecho una cuenta de correo con un password. De hecho, seguimos teniendo la posibilidad de, de acceso um, trial por, por unos cuantos sí. días. Y ese es, es el mismo ID, el que, el que vas a estar ingresando. De hecho, es el mismo ID que vamos a utilizar para todos los servicios. Que es importante recalcar, no solamente hablamos de software, de repente decimos Adobe, ah pues Photoshop, no eh, After Effects, Acrobat, que a mi gusto es una de las aplicaciones más sub subutilizadas en el mundo creativo, podemos hacer mil cosas con Acrobat, no solamente es... Ah, pues voy a hacer un PDF de un Word, ¿no? Yeah. ¿No? Podemos hacer, de hecho, documentos interactivos, multimedia, podemos incluso visualizar 3D y, y darle vuelta a los objetos y correr audio y correr video y animación dentro de un PDF, ¿no? Podemos hacer mil cosas. Eh, no nada más es eso, es toda la familia de software y servicios. Servicios. Uh -huh. Muchísimos servicios, ¿no? Y de ahí la interconectividad. Desde hace, desde hace mucho, las grandes empresas de software dijeron, ok... Eh, vamos a poner a fácil, ¿no? De entrada vamos a homogeneizar lo más posible pues, nuestras interfaces, cómo funcionan, los comandos, que las cosas estén en el mismo lugar. ¿Qué es esto? Si yo ya sé Photoshop y estoy migrando a Illustrator, pues ya o sea, no, no empiezo de ceros. Ya sé cómo funciona más o menos, ¿no? Uh -huh. Si de ahí migro a un After Effects, pues ya tengo todavía mucho más de background, ¿no? O sea, ya sé que un After, pues es como un Illustrator o como un Photoshop en movimiento. Entonces, ya sé cómo funcionan las capas, ya sé cómo funcionan los elementos, sé cómo vestirlos. Claro, en el caso de After, pues es meterle ya la idea del, del 3D y del 4D, ¿no? O sea, es, tengo más dimensiones y tengo la idea del tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero la base ya está. Y obviamente la colaboratividad, eh, o sea, no nada más es bajamos la línea de aprendizaje, que si ya sabes un software, ya tienes avanzado para las, las siguientes aplicaciones, sino que además puedes estar trabajando de una manera interconectada entre tus aplicaciones. De hecho, hablando de video, eso fue así como que uno de los booms así muy fuertes que tuvimos, y es pues matar tiempos de render, ¿no? O sea, con el Dynamic Link, de repente okay. construyes toda una secuencia en Premiere, necesito mm. vestirla, ¿no? Necesito ponerle motion Conseguido. graphics, cintillos, mis créditos de entrada, de salida, hacer una corrección, un efecto, etcétera Y era, ok, dos días con sus noches, mm. render, darte cuenta sí, que no funcionó. No, no, no, no, llevártelo a este. After y decir, mmm, yo creo que le hago otro render y ahí te va a Premiere para seguirle, ¿no? a uh -huh. sí, andar ahora, migrando de una a otra y ahorita exacto, puedes conectarlo. Totalmente conectado, ¿no? Ese fue uno de los grandes booms que le dimos a la, a la industria de cine, video, todo lo que tiene que ver con, con motion y demás, ¿no? Eh, obviamente podemos trabajar de igual forma entre las aplicaciones, o sea, te puedes llevar tus gráficos a un InDesign, a un After, a un Premiere, así los hayas generado en Photoshop, en Illustrator, y además desde hace ya varios años eh, una de las piedras angulares que tenemos son las bibliotecas, ¿no? las, uh -huh. las libraries, las CC libraries, que me van a funcionar como un hub de recursos, es un repositorio de recursos que está ahí y que me va a estar alimentando todas las aplicaciones. ¿no? Y de hecho, aplicaciones móviles también. Me gusta mucho mostrar la parte de, de bibliotecas con, con las aplicaciones móviles que... Uh, cabe recalcar. Nuestras aplicaciones móviles son totalmente gratuitas. O sea, tú puedes entrar al market de iOS o de Android, descargarlo y empezar a trabajarlo okay. ¿Dónde the catch? Que obviamente, si tienes tú un ID, right. si tienes una membresía activa, sí puedes hacer esa comunicación, ¿no? Okay. O sea, mientras no la tengas, pues sí genera recurso, pero se queda ahí, vas a tener que sacarlo de alguna otra manera, ¿no? Si tienes una membresía activa, el Direct. recurso que, que generaste lo mandas a donde tú quieras, ¿no? O sea, hago mucho el, el, como que la broma de decir, eh, pues sí, o sea, eh, desde hace unos 5 o 6 años, Adobe ya tenía muy claro que alrededor del 70, 80% de lo que consumimos de manera digital, ni siquiera lo consumimos en una, yes. una, es, una computadora de escritorio. Sí. Es en un dispositivo, uh -huh. ¿no? Entonces, esto igual y no lo voy a sacar en el parque porque, porque México, ¿no? Sí. <risa> en un café, Sí. En el metro, o sea, tal cual, yo voy con esto. Un iPad no lo saco porque pues, sí me da como... Un poco de cosa, ¿no? La máquina menos. Pero esto es una, una herramienta de trabajo. De repente todavía preguntan, oye, ¿esto en serio es una herramienta de trabajo? O sea, a nivel profesional, sí, sí, totalmente. Sí depende de qué gama y de sobre todo, por ejemplo, la cámara, qué tanto vas a tener... Eh, para la generación de recursos, ¿no? O sea, porque sí importa la cantidad de píxeles y la profundidad y la calidad de tu imagen, ¿no? Pero, eh, pues, ese ya va a ser el límite de, uh -huh. de tu dispositivo. Lo que generas aquí sí te funciona, ¿no? Entonces, eh, ahí estamos viendo Illustrator. Voy a mandarme a este visualizador. Una de las aplicaciones que más me gusta es Adobe Capture. De hecho, estoy terminando un curso de Adobe Capture. Ya lo vamos a lanzar para que la gente sepa utilizarlo. Me encanta Capture. Por ejemplo, esta, le, también les digo así como a nivel broma, ¿no? Esta sí lo saco así en la calle para estar generando paletas de color porque me desestresa estar haciendo paletas de color, ¿no? Así terapia totalmente. <risa> Esto es lo que tengo de acceso a, a mis diferentes librerías, ¿no? Ahí están todas mis bibliotecas. Estas bibliotecas las pude haber generado en cualquier aplicación. Voy a cambiar, por ejemplo, a esta liebre roja. Voy a generar una, una biblioteca y esto lo que tiene es que tiene acceso a mi cámara, ¿no? Okay. Todas las aplicaciones, bueno, en realidad la aplicación de Capture va a englobar lo que era antes una serie de aplicaciones que trabajaban de manera independiente. Todas ellas lo que tienen, eh, digamos, como común denominador es que capturan una imagen y a partir de esa imagen me generan el recurso. Entonces, en este caso, esta imagen... Sacar una paleta de color. Esta la vamos a poner. Eso, tal cual. Ahí está mi paleta de color. Fueron los colores que yo visualicé en la fotografía. De hecho, yo en cualquier momento me puedo regresar a la fotografía y puedo modificar el punto uh -huh. desde donde estoy sacando ese color, porque sabes que no tengo dos azules, como que dos azules, no, necesito un rojo, ¿no? Igual aquí va a depender. En este caso estoy tomando una fotografía. Pero yo esta paleta de color la puedo generar desde, desde un color wheel, desde mi rueda de color. Y puede ser que Adobe llegue y me diga, oye, necesito que me hagas una paleta de color. Mi rojo Adobe es tal y me da los datos, ¿no? O sea, sí, por numérico, RGB, CMYK, lo que sea, ¿no? Entonces lo doy de alto y genero una paleta a través de reglas cromáticas. Yo le puedo decir, tengo una regla analógica o tengo una regla complementaria o tengo una regla whatever, ¿no? Entonces, aquí lo puedo modificar, igual puedo meterme en cada uno de los colores modificarlos ¿sí? vamos a hacerlo cualquier cosa eh, obviamente puedo ver que aquí puedo modificar también los modelos de color, depende de lo que yo necesite, porque si sé que va a ser una salida para impresión, se me llega ¿no? uh -huh. pero si sé que lo voy a necesitar para, no sé, voy a hacer unos supers voy a hacer una producción de, sí, una la animación, una gráfica de un branding RGB, ¿no? lo que yo necesite, voy a guardarlo Buenas prácticas, por favor. Un buen nombre, no es copia. La, copia de la... la copia de la copia. De la la copia. copia. Exactamente, o sea, aquí hay que, hay que acordarnos siempre que Adobe lo que hace es que en todas sus aplicaciones, cuando generamos algo, me va a dar un nombre genérico y un consecutivo numérico. Ok. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. Tema 1, tema 2, tema 3, pero buenas prácticas, ¿no? Uh -huh. Tema 3, oh. No, pues nada, no, ya no te. ¿No? Igual que capa 35, copia 2 millones, que... es como de, ah, ah es sí, ah, claro. PR el propio peor enemigo. Exactamente. Y cuando estamos trabajando de manera colaborativa, es un. Peor, Una porque igual tú te todo. acuerdas, ¿no? Ah, claro, tema 3, lo saqué el día tal, a tal. Sí. sí pero, pero o sea, te demás... lo mando a ti y es así como, sí. Es ¿Qué o sea, es esto? ¿sí? Sí. Te quieren matar. Exacto. Entonces, buenas prácticas. Desde aquí, igual puedo yo modificar en qué eh, biblioteca estoy. Y digo, ok, vamos a guardarlo. De hecho, esta biblioteca la puedo yo publicar en color.adobe.com. ¿no? Ok. Color nació en los Adobe Labs. ¿ok? Esta era una parte totalmente pública de Adobe en donde se iba generando tecnología y se invitaba al mismo usuario y decía, mira qué estamos Probaro. haciendo, pruébalo. Danos tu feedback y de hecho también era, dependiendo del proyecto, era así de, pues, si quieres participar, participa. ¿no? O sea, y de hecho abrían los SDKs y ahora empieza a desarrollar varias cosas. A mí me gustaba mucho, cuando nació se llamaba Cooler y de mm -hmm. hecho sigue, sigue estando vivo en, en web. Esa es su, su área más potente. De hecho, en su momento podíamos ver incluso tendencias de colores por, por, año, por temporada, por año, mm -hmm. por lugares, por tal. Entonces era genial, así de, oye. Estoy utilizando esto para, no sé, una imagen que se va a ver en Japón en primavera. Sí, Porque sí, obvio, o sea, como diseñador es súper valioso, todo el tiempo que sí, te ahorra y que está comprobado, ¿no? Totalmente. Tendencias que están en uso. Claro, y que dices, pues igual en Japón las paletas de color son distintas a las que se usan aquí, uh -huh. ¿no? Entonces no te metas el pie, ¿no? Sí. O de repente este es buenísimo para, de hecho, esta es una de las aplicaciones que mis amigos desarrolladores Así me dicen con total, así, honestidad. Esa sí la uso, ¿no? Porque soy medio papanatas para poner un color junto al otro. No, nomás no doy una, porque no, uh -huh. o sea, mis ojos no, ¿no? Y en lugar de estarle hablando al diseñador, pues genero mi paleta de color desde ahí. Sí, ¿no? para porque empezar. cómoda. Y te rompe hasta de repente eso ya que... Te arranques. Exacto. Entonces, bueno, guardamos aquí nuestra paleta. Ya se está generando acá. De hecho, ya tenemos aquí esta paleta. Me voy a regresar acá y, de hecho, si se dan cuenta, ya está cayendo. O sea, ya lo estoy viendo aquí. Se está ¿no? sincronizando. Se está sincronizando tal cual. Aquí, ¿de qué va a depender eh, esta inmediatez? ¿no? Mm. Que además estamos ya acostumbrados a todo a, al momento. Obviamente, de lo que yo esté generando, porque va a haber recursos que sean más, más pesados... pesados. Y de que tenga yo una conectividad prudente, Con una buena ¿no? velocidad. ¿no? O sea, uh -huh. aquí todo el mundo es territorio, ya sabemos de quién y nuestro... Hay que invertir en una buena conexión. Exactamente, con Un una buen buena internet. conexión. Ahora, no necesito una línea dedicada, una T1, T2, para que esto funcione, ¿no? O sea, con lo básico que tenemos en general, de, uh -huh. así de acá, funciona. Sí, ¿no? sino la paciencia, si todavía no invierten en una velocidad... De bastante rápida internet, pues esperar. ¿no? Exacto, no, no, exacto. Que en terapia. <risa> sí, sí, sí. Pero imagínate lo que lo que nos hace esto. Para sí, avanzar, te está ahorrando. ¿no? Antes era bájalo, copia. El, el diseñador lo que hubiera hecho ahí es copiar este, el RGB a manita, irse a Photoshop, abrirlo exacto. y irlo apuntando, ¿no? Entonces, si es que vas a irte muy fiel a, a esta paleta o con su uh -huh. gotero. Exacto, por y supuesto. Y trasladarlo aquí directo. Entonces, pues imagínate que yo así, tal cual puedo empezar a aplicar... Ya la paleta de color. La paleta de color. Uh -huh. ¿no? O sea, sin problema. Ahora, aquí, por ejemplo, igual estoy utilizando un gráfico que generé desde esa misma aplicación porque me permite hacer shapes, ¿no? Uh -huh. Entonces, la arrastré aquí, le estoy asignando los colores y eh, pensemos que esto, esta paleta yo la puedo estar visualizando en Photoshop, en Premiere, en After, en InDesign, en Muse. En, de las nuevas, Tato ¿no? En XD, en Dimension, en la que sea. Entonces, esto me va a funcionar ahora sí que. 360. Across, ¿no? O sea, mm -hmm. a, a través de todas mis aplicaciones. Pero, imaginemos que estamos trabajando en un proyecto juntos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo lower third para nuestro programa, vamos a hacer unos nuevos. De una nueva mosca, unos, unos créditos, etcétera, a ti te toca hacer la paleta de color, tú vas a hacer los gráficos tal, etcétera, todo lo podemos consolidar en una misma biblioteca, tú mm. puedes estar en tu casa, tú en tu casa, yo en la mía, que es tu casa, y estar chambeando, así sí. de sencillo, o estoy en el metro acá, sacando ahí fotos, ahí te va la paleta, <risa> ya nos prometieron que vamos a tener internet en el metro, entre que sí y entre que no igual ese va a ser el único issue no mientras salgo del subterráneo se conecta y ya uh -huh. está pero todos estamos sincronizados cómo funciona esto yo desde el menú recuerden todos los paneles en la esquina superior derecha tiene un ahora le llamamos menú de hamburguesa en no, un momento cambiará, nombre. Está Mira, bonito. Sana, no importa. Desde aquí le puedo ya decir colaborar, ¿ok? Ok. Todas mis bibliotecas las puedo hacer colaborativas. Entonces, yo le digo colaborar, lo que hace es que me va a conectar a mi eh, claro. navegador que tenga yo por defecto, entra aquí y me va a decir, oye, invita, vamos a invitar a los colaboradores de esta biblioteca. Yo me quedo como propietaria de, de, mi, de mi biblioteca. De hecho, aquí me está diciendo, tú eres la propietaria. Ese es el nombre que tiene asignado la cuenta con la cual estoy yo conectada. Y la forma en que tengo yo de, de compartirlo, compartirlo David, es, no. dame tu ID de Adobe, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que necesito? Que mis colaboradores igualmente tengan una ID, una membresía activa. Entonces, sí. ingreso la cuenta de correo y le voy a mandar la invitación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en tu máquina, en tu dispositivo, si tienes aquí igualmente en la aplicación de Creative Cloud, y tienes las notificaciones activas, te llega la notificación y te va a decir, oye, Mariana te está invitando a colaborar con la, la biblioteca tal. ¿Quieres o no quieres? Ah, pues sí, ya está. Entonces, en ese momento, así como yo estoy viendo aquí en Illustrator y lo puedo ver ya en Photoshop, no va lo vas a ver tú mismo. Entonces, uh -huh. cada uno de nosotros podemos estar agregando elementos y así. O sea, ahora sí, otra vez, va a depender del de peso del objeto, y qué tan buena conexión tengamos, uh -huh. pero estamos hablando de segundos. O sea, sí. tú me puedes decir, ya arme el logo, ya lo tienen Ah, ok, ahí no, está. Ahí está el logo, así, pásame el logo. Ah, sí, ahí está. Listo. Oye, le hice una actualización, se hace la actualización ya está. ¿no? Okay. Entonces, esa es la forma como, como más integrada que tenemos de trabajar entre las diferentes aplicaciones y entre diferentes miembros de un, de un equipo de trabajo. ¿no? O sea, lo sabemos, muchos diseñadores trabajamos solos. ¿no? Pero en algún momento, ya sea okay. porque trabajamos, porque en realidad si sí trabajamos de manera... Tenemos un equipo o un proyecto, un proyecto que proyecto. si nos dicen, oye, pues vamos a trabajar en el equipo, ah, buenísimo. Nos quitamos de problemas, ahí te va por mail, ahí te regresa el mail, oye, no me mandaste tal, oye, es que no sé si estoy viendo el elemento actualizado o, sea, o que no. sea, que todo esté concentrado ahí, ya es la inmediatez. Todo está ahí y no tenemos que estar en el mismo lugar, ¿no? O sea, mm -hmm. ahora también eh, de repente el pensar en ese esquema Godín de todos estamos trabajando en el mismo lugar con el mismo horario y demás cada vez este, lo hemos trascendido mucho más ¿no? Sí. y no solamente el pensar en bueno trabajamos en casita pero todos en Ciudad de México no, no, o sea, se estar colaborando con alguien que en tuvo que salir de viaje, viva. que, o o que estás, vive fuera. Exacto, o le estás chambeando una empresa que está en. en otro lado del mundo. Donde tú quieras, uh -huh. ¿no? Igual ahí lo único que vas a tener en contra son sus usos horarios, ¿no? Sí. Dices, ya, ya está, ahí te va, lo tienes, listo, ¿no? Entonces, son de esas cosas que, que de repente todavía se nos escapan de, del alcance que tiene Creative Cloud. Uh -huh. Ya desde hace años, o sea, porque de repente decimos, ah, pues ¿quién? Como que es lo nuevo, ¿no? Sí, tenemos más de 5 años. Es lo modelo. que ya te quedas atrás y sí. no lo estás usando. Exacto, exacto. O de repente dicen, no, oye, pero pues... O sea, ¿cómo, ¿por qué tendría yo que emigrar? ¿no? Tengo Photoshop CC6 y funciona bien. Yeah. No. Pues sí, compadre. O sea, la verdad, yo te podría decir Photoshop 5.5. O sea, no CC5. 5.5 te funcionaría bien. O sea, tienes lo que necesitas. O sea, edita sí. imágenes... Eh, tienes tus capas de ajuste, tienes tus filtros, tienes ya, tienes ya filtros, eh, objetos inteligentes, etc. Con eso la harías. Pero tu Pero productividad va a aumentar. Entonces, totalmente. Como va a ser lo más eficiente, totalmente. ganar más tiempo. Imagínate que desde por ahí de la segunda versión de Creative Cloud, estamos hablando de 3, estamos 4 de años, uh -huh. los rangos de, o sea, el porcentaje de eficientización que teníamos en un Photoshop, por ejemplo, estaba entre un 70 y 80%. Estamos hablando de hace tres años. O sea, de CS6 a hace tres años. O sea, sí. es bestial. ¿Qué es lo que sucede? Pues los fierros también están evolucionando, sí. ¿no? Cada vez tenemos... Mejor, más acelerado. Exacto. Mejores tarjetas, eh, más RAM. Eh, los procesos van mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Podría yo meter aquí un Photoshop 5. -5? Aquí igual y ya no un 5.5, ¿no? Por, por el sistema operativo. Ya ni siquiera lo va a... Exacto. ¿A dónde lo o sea, vas a sacar además? Ponle que lo pudiera <risa> yo instalar, ¿no? Ya ni ¿no? tienes entrada de CDs exacto, ni... Exacto, exacto. Nos vamos con un CC6, ¿no? Que de hecho un ¿Sí? CC6 sí lo podemos instalar incluso nosotros. Sí, no están las versiones tener... de legado, ¿no? Todavía. Exacto. Mm. No, no va a ser tan eficiente como la última versión de CC. ¿Por qué? Pues porque todo ha ido evolucionando. No, o sea, es, es como... Sí, que yo creo que ahí es pues, como romper ese mito de la gente que se sigue resistiendo al cambio porque sigue siendo tus herramientas a claro. las que ya conoces, que, que te son efectivos, pero pues mejor, cada vez con más... Totalmente. O cuando menos, si vas a decidir no evolucionar, digamos, que, que sepas cuál es el costo-beneficio claro. y cada quien tome su decisión, ¿no? Pero, sí, pero creo que esta información que nos estás dando y diferenciar muy bien por qué vale la pena, cuáles son las cosas que vas a ganar, es, es muy claro. Yo, por ejemplo, no tenía, o sea, por supuesto que sabía que existía el creative Cloud, todas estas cosas, pero tenía ese mismo tipo de dudas de si me da lo mismo que, y, y bueno, aquí hay como una muy buena muestra claro. de a dónde nos está llevando. Y para ir este como englobándolo también para la audiencia, y que eso, que no se sientan, yo creo que lo que mencionaste al inicio es, y es súper importante que la gente antes, como que lo que lo deteniera, de Ay, como que todavía no estoy en momento de invertir. Uh -huh. Y que ahorita, por ejemplo, estudiantes que ya van saliendo, tienen derecho a, a descuentos para claro. que puedan arrancar. Y pues la verdad es que ya siendo diseñador o productor de contenidos, pues una vez que ya estés generando proyectos, pues vas a poder solventar la renta de tu membresía y ya va a ser asequible. Exacto. Para estudiantes, ¿qué alternativas hay o qué opciones hay? Para estudiantes, esto se está aquí ciclando. Deja ver si termina de caer o no, pero bueno, en el Inter, eh, en los precios, las membresías, actualmente, digamos, para profesional, o sea, lo, los que andamos a pie, regular, etcétera, ya sé que estés trabajando en grupo, ¿no? Te está costando 50 dólares, 49, 99 al mes, mm -hmm. ¿ok? Esto ya es con un plan anual. Si tú compras ah, no, sí. solamente un mes, te sale más caro. ¿no? O sea, uh -huh. es... Pero ahí igual igual que con una cualquier decisión. otro uh -huh. sistema de, de renta bajo demanda, es tú dices, pues yo solamente quiero un mes, ya está. O sea, mi proyecto va a durar dos meses, pago dos meses, listo, se Bye. acabó. Uh -huh. okay? ¿O no? Pues yo a esto me dedico, es pago un año y ese voy a ir pagando 50 dólares al mes. Y eso incluye... Todas las aplicaciones Todo lo que todo. nos has venido platicando Todo, todo, todo De todo. hecho, o sea, por ejemplo aquí Todas estas son las aplicaciones de escritorio After Effects, ¿no? Photoshop, Illustrator todo. De hecho, este igual, este, aquí lab... arriba Lo que tengo es el... el... Club, ¿no? Exacto, manager. es el Manager y sí. me va a mostrar aquí todas las aplicaciones que tenemos, ¿no? O sea, incluso aquí es en donde me va a estar avisando, oye, ¿tienes una actualización, no? O sea, por ejemplo, InDesign CC me dice, ¿tienes un update? Esto me encanta, que es algo en lo que los últimos, no sé, meses, como que le ha metido mucho más énfasis a Adobe. Avisarte. Eh, de... Avisarte qué es lo nuevo y mostrártelo. O sea, como que cada vez es más sencillo darte, o sea, darte, ponerte en la mesa incluso las, por lo menos los primeros pasos para que aprendas al grado de que, por ejemplo, una de nuestras nuevas aplicaciones que es Dimension, tienes un tutorial completo a la entrada. O sea, gratis. Tú abres el, el, la aplicación y puedes llevar el tutorial así, paso por paso, ¿no? Y de ahí, obviamente, todas las aplicaciones cuando entras, de hecho, eh, si entras, por ejemplo, en un, en un Illustrator, ese, ese splash, esa, esa ventana de bienvenida, entras a Work y entras a Learn. ¿no? Mm -hmm. Y desde Learn vas a tener acceso a los a diferentes tutoriales. tutoriales Rapidito. Te manda Súper. directo al, al blog de Adobe, te empieza a decir, oye, mira, pues este, así es como puedes ahora utilizar la nueva herramienta tal, ¿no? Entonces, está buenísimo. Incluso aquí dice, oye, tienes una actualización, pero te voy a mostrar qué es lo nuevo. Porque luego ahí vamos como borras, ¿no? O sea, actualizan. Y, y, y sabes qué. Dice, pues y... ya sé que tengo la última, ¿no? Pero, pero ¿qué hace? Que trae. ¿Qué ganes, eh? quién sabe, ¿no? Entonces aquí ya de entrada dices, ah, ok, what's new? Te manda al blog y te va a decir, mira, en esta nueva de CC 2018.35 tenemos que arreglamos tales bugs y mejoramos esta herramienta y te pusimos este menú. Ah, buenísimo. Entonces ya sé, ¿no? Entonces aquí yo sé qué es lo que tengo, qué puedo abrir, qué puedo actualizar. Sí puedo instalar versiones anteriores porque por alguna razón necesito eh, instalar. Tal vez sí, por algún archivo que necesito conservar. Exacto. Ahí, Hay algunas este aplicaciones perfecto. que sí tienen como ciertos issues para abrir eh, versiones anteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí tenemos un InDesign, ¿no? Que InDesign es abres la actual y ya está, ¿no? Anterior, pero posterior es imposible. Entonces, necesitas a veces abrir, abrir diferentes versiones o necesitas ver algo más, okay, instalas y ya estás. Desde aquí, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, yo le puedo cambiar el idioma ¿no? a mis uh -huh. aplicaciones. Yo generalmente trabajo con las aplicaciones en inglés, pero en cualquier momento así, oye, pues hay que hacer una demostración en español sin problema. Borro la aplicación, cambio... A, a español, vuelvo a, a descargar y lo que antes era prácticamente imposible, porque tenías que comprar la aplicación en ese idioma para esa versión. Idioma. Aquí es te yeah, instalo otra vez. Me voy a tardar según el ancho de banda que yo tengo. Uh -huh. Estamos hablando de minutos. Ya está, abro y funciona perfectamente bien De hecho, yo puedo tener diferentes aplicaciones en diferentes idiomas O si tengo una versión y otra Una puede estar en español y otra puede estar en inglés ¿no? sí, bueno, que vayas Está buenísimo todo esto que nos platicaste, Mariana Muchísimas gracias Tenemos que ir cerrando, irnos moviendo sí. Algo con lo que quieras concluir eh, redes para que puedan seguirse okay. enterando Perfecto eh, A ver, te pongo aquí la de Facebook Algo eh, de Latinoamérica para que nos sigan en, en Facebook Adobe Latinoamérica, tal cual es Adobe Latinoamérica, en. Eh, Parece que no está queriendo cargar, cargar esto. Eh, si no. Adobe Latinoamérica Twitter. en Facebook. Y... Exacto. En Twitter es Adobe Latam. Adobe okay. Latam. Perdón, okay. Adobe Latam. Adobe Latam. Ok, y nada más para cerrar, estudiantes, 60% de descuento. Tú Super no pagas bien. 50 dólares. Pagas 20 así, dólares. menos de la mitad está súper bien este sí. es o sea, Se apoyo Completamente utilizable, nada de que... Es que no puedes darle salida tal, no puedes utilizar... Más no, es la esto versión completa. Completa. Con todas con las y que la pueden traer tanto en su laptop como dejarla en, en su casa, ¿no? Abrirlo exacto, en dos. Exacto, en dos puedes equipos. abrir en dos equipos porque pues, sí, o sea, trabajo en la oficina y trabajo en mi casa o trabajo en una estación de escritorio y trabajo en una móvil ya está tienes ¿no? eso resuelto Perfecto. Perfect. pues muchas gracias Marina. muchas gracias sí, muchísimas ustedes. gracias por estar con nosotros y vamos a seguirnos moviendo con lo que sigue el programa seguimos esa fue Mariana Cabral de Adobe Creative Cloud. Nos estuvo platicando muy interesante sobre cuáles son las ventajas y los atractivos de subirse a ese... Bueno, iba a decir a esa nueva paquetería, pero ya no estaba diciendo que tiene más de 5 o 6 años, sí. ¿no? Pero justamente creo que un breve resumen es que es mucho más eficiente la manera de trabajar con este sistema que si se queda uno en el CS6, CS5... Con lo que habíamos estado trabajando antes Si estás en equipo, a través de tu cuenta En línea, hay muchísimo por explorar Entonces vale la pena que se asomen y lo consideren Perfecto Pues, ¿qué nos tienes en la agenda Cultural? En la agenda cultural El Festival Internacional De Cine en Guadalajara Número 33 es uno de los festivales de cine más importantes y longevos de nuestro país. Se celebra anualmente en los meses de febrero marzo. En este caso es del 9 al 16 de marzo. Tiene una sección de largometrajes y tienen por supuesto una sección de cortometrajes. En la cual los cortos animados compiten por el premio Rigo Mora. Ok. En este caso tenemos tres cortometrajes que están compitiendo. 32 R-Bit de Víctor Orozco Ramírez. Gina de David Diomedes Eras. Y viva el rey de Luis Telles. Luis Telles es probablemente el nombre más conocido de estos tres. Luis Telles trabajó con René Castillo en Hasta los Huesos. Es un cortometraje de animación de stop motion. Cortometrajes más históricos. Más conocidos, más aplaudidos, que se premió internacionalmente. Estuvo en Annecy. Es... Estuvo por todos lados. Y aparte muy simbólico, ¿no? Que se ha convertido como en un icono de... Pues de nuestra cultura también sí, sí, por supuesto, está en línea seguramente Para quien lo quiera buscar sí. Hay quienes dicen que el cadáver de la novia de Se Burton toman como cierta Se tomó ciertas inspiraciones inspiraciones Para ponerlo de una manera Educada y amable con el maestro Tim <risa> En este cortometraje este Pero aquí se hizo antes Y Luis Tellis está preparando en este momento También un largometraje yeah. Stop motion Allá vienen muchos largometrajes stop motion ¿Viene? Sí, sí vienen viene largometrajes Digamos, de una animación más independiente, más uh -huh. alternativa, ¿no? Ya desde hace 15 años que tenemos una producción regular de Anima Studios, de Huevo Cartoon. Sí, pero ahora, pero de pronto, stop motion es lo que viene. Claro, stop motion y de, y de autores, uh -huh. eh, sí, digamos, no, no comerciales, ¿no? Tal ajá, vez como más... De circuitos, de uh -huh. festivales como el de Guadalajara, el que estamos hablando. Eh, estás pensando, me imagino, en la producción de cinema fantasma, sí, ¿no? y pues también está esta Rita... Basulto? Rita Basulto. Ella también están... Bueno, me imagino que todos ellos después de tantos cortometrajes que están haciendo ya están... Tienen ganas de ver el siguiente oh, paso. O ya lo traen este desde hace un La buen espinita. tiempo trabajando, ¿no? Sí, yo he escuchado en entrevistas a Sofía Carrillo malabareando mm. ideas, también a León Fernández en el cutout pasado dijo que está es el paso viendo natural. a ver si algo se da. Sí, pues es que... Tiene uno ganas después de echarte 10 minutitos pantalla Dice uno 80 más. y se te hace agua la boca Está Súper. fantástico Entonces el Festival Internacional de Cine en Guadalajara Seguramente platicaremos un poco más en otras Anuncioso ediciones seleccionados Se va a celebrar del 9 al 16 de marzo Correct. Ya se acerca, está próximo para que lo pongan en su agenda Si tienen oportunidad de ir sí, Vale si la por pena allá, Yo nunca he podido por, ir se, se me antoja no, es una experiencia increíble Yo tuve el, el gusto y el honor de estar hace un par de años como jurado mezcal Súper Es el jurado joven de alumnos, escuelas de cine del país y Latinoamérica Envían a sus alumnos, yo fui en representación del CUEC La escuela de cine de la UNAM, mi alma mater Y fue increíble, increíble, verdaderamente Tienen, tienen que ir, ¿Sí? tienes que ir Perdón, sí, ellos lo, lo, lo anuncian sin pretensiones como el evento fílmico más grande de, de Latinoamérica. conjuntan muchas participaciones y pues entren a echarle ojo en Facebook. Está ficge Guadalajara está en Twitter como oficial y en Instagram ficge para que se vayan entrando las novedades. Y por lo general cuando ya se hace este anuncio de, de las elecciones es porque ya viene como esta recta de... Se acerca, se acerca, ya pone en tu agenda, sí, reserva, claro, se se reserva tu hotel si es que vas a, a llegar de fuera y, y empieza a planificar, porque luego estos vestidos ya son tan grandes que tienes que hasta hacerte tu, tu... Tu agenda de, a ver, quiero ir a ver esto, <risa> me gustaría ir a, a toda esta barra de contenido, pues no puedes okay. aborazarte todo. Y Guadalajara es bien padre, a mí me encanta, es una ciudad increíble y está súper bien descentralizar... Un poco esta idea, ¿no? Entonces, no solamente el distrito federal, antiguo el distrito federal CDMX, este, tiene cosas que ofrecer. Pero que en todo la presencia país. de Guadalajara en cuanto a producción ah, audiovisual sí. siempre ha sido como. o es como sí. el fuerte. Hay, hay estudios, ¿no? Mighty muchos, Animation, muchos estudios me de, que están allá. de animación, mucho cine por allá. Y pues esto que ahora vienen este, ya. ...selecciones de, de Stop Motion... ...es también el fuerte, ¿no? Para sí, durante muchos años han sido los clásicos... ...y con eso... ...2018 empieza... ...pero Animatón termina por el día de hoy... ...súper... ...pues los invitamos, como siempre... ...a que nos manden sus comentarios... ...que les gustaría ver este año, les compartimos... Sí. ...que próximamente cambiaremos de formato... ...vamos a estar en vivo... ...para poder interactuar con ustedes... ...que nos puedan mandar este, comentarios... ...y discutir en vivo ideas y opiniones. Eso puede ser emocionante pueden acompañarnos muy próximamente estaremos dando los horarios el día de la semana, va a quedar todo perfectamente amarrado para que nos sintonicen en ese preciso momento, para que nos envíen sus comentarios y lo podamos comentar en ese instante y si, si no tienen la oportunidad de verlo siempre se guardado Con con, ¿no? con, los, con las con este formato grabado para que nos puedan ver en, en otro momento, alcanzarse, ponerse al corriente que no se pierda la magia y echen ojo, echen ojo a nuestros programas anteriores, ya llevamos siete ediciones y los invitamos a participar, a que sigan compartiéndonos su contenido, mucho del contenido que ha armado justo la programación de, de este show, a, se ha construido a partir de gente que nos envía, de hoy yo estoy haciendo esto, nos darían un uh -huh. espacio... ¿Mm? Adelante, estamos si escuchando. están haciendo animación, si están sí, haciendo sí. arte si multimedia. Quieren, si, si quieren venir también como invitados, si tienen la algo ciudad que de México, Si quieren enviarnos contenido, estamos súper abiertos a, a recibir y a compartir. Fantástico, ¿vale? animatón. Este animatón. de aquí fue el maestro Jesús Pérez Irigoyen Muchas gracias, pueden encontrarme en internet, en Twitter, eh, arroba Dabne, eh, Facebook Dabne Jesús, diagonal Dabne Jesús. Y damejesus.com también sitio ahí Para que puedan ver un poco de los contenidos Que estamos desarrollando Yo soy Bastián Pascal, me pueden encontrar como @schoolcool Para lo que gusten en todas las redes sociales Del universo, menos Instagram No tengo Instagram, pero a lo mejor algún día Esto fue Animatón, muchas gracias Muchos besos, 2018 ¡Guau! Wow, ¡Wow! ¡Gracias! Yeah, yeah.